El motivo que quiero hacer este video es que mucha gente me ha estado llamando desde de una hora muy temprana, me han estado llamando familiares, amigos, me han estado hablando de aficionados eh, mensajes, eh, Twitter, Facebook, y la verdad no quería hablar, pero pues quiero decirles, no se preocupen, no, no fui yo el accidentado, fue la parca, la de triple A, el de amar está bien, a cual agradezco a todas esas personas que han tomado unos minutos de su tiempo para preocuparse por mi persona.